Igual eh, bueno, la gente, no en un vídeo de Carlos Duty Mobile, eh, hacía ya tiempo que no traía ningún vídeo, he estado fuera. Eh, llevo mucho, pero mucho, mucho tiempo sin, sin traer nada. Y la verdad es que mm, debería haber, de haberme puesto a grabar otra cosa que no fuera el Call of Duty Mobile. Pero bueno, eh, he decidido ponerme con el Call of Duty Mobile porque mm, pienso que que es lo más lo más rápido, ¿no? Una partida rápida en Carlos Ultimóvil, eh, me parece a mí lo más lo más fácil de para pa comentar. Bueno, la cosa es que eh, pues, he estado he estado de viaje, no he podido no he podido grabar, obviamente. Eh, y pues he estado también ocupado con cosas de la universidad y tal y no no me ha dado la vida, no me ha dado la vida y ha habido muchísima inactividad en el canal cosa que, que bueno que voy a intentar estos días recuperar un poquito que, que vuelvan los vídeos de de tanto de Call of Duty como de CSGO como de como de un turne aunque otro de un turne vale, espérate sigue aquí intentando vale pues eso trae, trae el vídeos de vuelta a ver si si puede ser no me no, no, creo que este me voy a quedar sin, sin balas Pues eso. Eh, y como como he, estado, como, eso, como he estado fuera, pues he pensado eh, en coger y meterme a hacer alguna alguna serie nueva. Alguna serie nueva para que haya vídeos eh, bastante frecuentes. Eh, tenía ya una serie que era la de... La de esta, la del de Minecraft pero creo que esa, en mmm, plan, es aparte, ¿no? como que quiero, que quiero tener otra así que, no sé, eh, dejadme por los comentarios a ver qué se os ocurre algún juego así que penséis que podría estar bien para que trajeran una serie y me, me lo vais por los comentarios y me las planteo y ya, bueno, aparte, pues jugaré eso, Call of Duty eh, algo de, de counter y eh, un turner que voy a dar a volver un poquito a algún turner que lo tengo bastante abandotado. Y creo que han arreglado cositas que han, han mejorado lo de los cheats y esas cosas. Que, que espero que sí. Eh, uh, me voy pedazo de paliza, no me he metido aquí sin quererlo. Vale, pues bastante bien, bastante bien. Pues eso. Eh, no mucho más, esto, esto es todo. Si queréis más vídeos eh, de Carlos Duty Móvil, eh, dejármelo por los comentarios y darle a like. Y también, pues eso, que me dejéis por los comentarios alguna serie que, que penséis que podría estar bien para para traer al canal. Así que nada más, lo he dicho, que voy a este capítulo, he y adiós.